Vamos a dejar al Paco por aquí porque nos vamos a jugar. Ay, Estamos celebrando el mes mundial de los Juegos de Mesa. ¿Y qué mejor que tenerlo a Guido Scott por aquí? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Gracias. Bienvenido Guido, cómo estás? Bien, muy bien, bien. Me Estoy imagino contento. que más que feliz, digo, desde aquí hay dragones festejando esta fecha tan sí, importante. Sí, sí, para Nosotros ustedes. en verdad, lo festejamos el sábado, el sábado, 28 de Ajá. mayo, que es el día. ¿Y cómo fue el festejo? Estuvo bueno, hicimos un torneo de carcasones junto con la gente de Vir. Ajá. Eh, se hizo el regional de Mendoza para sí. la calificación, después al nacional, que creo ¿No que no es por agosto, que había o septiembre. Como sí, y en, también vamos a hacer ahora la, la, la, el torneo de Catán este mes. Ah, tenemos ah, el torneo, es es como eso. tenemos varios como festejos proyectados muy a lo largo bueno. de toda esta temporada que justo justamente por eso también el sábado sí lo vamos a festejar, Bien. este sábado 4 vamos a festejar junto con la gente de Luján de Cuyo, con la gente de Neptune y con la gente de. Eh, Mendocén, vamos a hacer el festejo de, mendocino, digamos, y de de qué Luján, va a hacer el festejo con que se van la idea a la Es gente? que van a tener la posibilidad de ir a probar todos nuestros juegos, tanto sí. la ludoteca completa de Aquí Ajá. Dragones, de Neptuno y de Mendocén. Totalmente gratuita la entrada eh, para todo el mundo en, en este espacio de Luján Joven, que lo, lo pone en la municipalidad. Ajá. Entonces es, una abierta, es abierto a todo el mundo a partir de los 15 años, porque es como más fácil tal vez para muchos sí. juegos. Ajá. Cualquiera que quiera ir puede ir a probar todos los juegos que vamos a tener disponibles bueno. el sábado, bastante, bastante este sábado. bueno, la info la encuentran, me imagino, en la Tanto página en de. Tanto en nuestra ustedes. página web, como en la página de, Men, de en, en el Instagram de los chicos de Mendocén, y creo Bien. que también estaba en la parte de los de, de Luján, que Mira, justo ahí está estoy viendo la placa. La invitación. <risa> para los la, fanáticos. la invitación para que vayan, que está bastante bueno, es de 15 a 21 horas, Ajá. ya que te da bastante tiempo para poder probar. Todos los, los juegos, juegos que todas las partidas necesarias. Sí, está buenísimo. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y qué nos has traído hoy? Yo las, les traje Vegas las Vegas Baby, que es un juego de Neptuno, un muy lindo party, muy sencillo para Ajá. jugar de 3 a 7 jugadores, donde la idea es apostar al conocimiento general. Sí. Es un juego sí, de apuestas donde va a ganar, no necesariamente el que más sabe, como en todos los clásicos sí. juegos de trío. Sí. sino que va a ganar aquel que sepa apostar mejor. Ah. Las respuestas correctas se llevan bonus. ¿sí? Sí. O sea que además de apostar, de, de responder bien, te vas a llevar. Algún bonus de monedas, pero la idea es ser el que más monedas junta después de siete preguntas. Miren que probemos un poquito Dale, la. Que te dinámica del para que vean Dale. cómo Dale. es la vas el a hacer juego? el cupier. Yo voy a hacer el <ríe> también voy a jugar <ríe> para bueno, que parece. sea muy Dale. simple. Como vamos a hacer tres, vamos a dejar cerradas las partes que no vamos a utilizar, porque sí. vamos a usar solamente estas tres. Muy bien. ¿Sí? Y el mazo viene ordenado, son 70 preguntas, 70 uh -huh. cartas con. Eh, tres preguntas cada una, así tenemos 210 preguntas y además Bien. hay expansiones gratis para bajarse y todo. Genial. Elijan un color. Yo voy con el rosa. Ay, no bien, ¿Y, ¿Y de me de... llevo mis fichitas? Bien. Se llevas tus fichitas. El rosado en mi color. Ah, tu <risa> color. Ah, entonces voy a ganar. <risa> Siempre me gusta jugar con el rosado en los juegos de mesa. <risa> bien. Me trae el suerte. Les voy a dar un fibrón a cada uno. Muy bien. Voy a jugar con ah, el color violeta. Sí. Se si rata y robó. Se Exacto. son como mini pizarras claro. las cartitas, mira. En esta cartita vamos a responder todas las preguntas que nos va a ir haciendo el juego. Ah, cada Lato. jugador va a poner su respuesta. Bien. Y las respuestas en este juego siempre son un número positivo y natural. ¿sí? Okay. O sea que no hay comas, dale. no hay fracciones, Listo. no hay negativos. Perfecto. Perfecto. Vamos Perfecto. con la primera no. pregunta. ¿Sí? Clarísimo, dale. En esta pregunta, el que la acierte se va a llevar de bonus una moneda. Exacto. ¿Cómo es la respuesta correcta? Para que lo tengamos todo bien en claro. Sí. Sí. La respuesta correcta es aquel número más cercano que no se pase. Por aproximación. Por aproximación. Sí. Entonces, okay. si la respuesta es 10 y yo puse 11 y otro puso un 5, va a, el a ganar cinco. el 5. Claro. No gane el ah, ok. Siempre bien. es la más cercana sin pasar. Menor, bien. bien. So, vamos con la primera pregunta. <risa> Dale. A ver que, cómo nos va. A ver. ¿Qué porcentaje de personas mayores de 65 años hay en el mundo? Uh, ¿Porcentaje Porcentaje. ¿Qué? ¿Cuántas personas del 100% que somos en el mundo, de los, de los 7 mil millones de personas que hay, cuántas son mayores de 65 años? Ya fue, me la juego, pero sí, no, se, no se rían, chicos. Pues. Sí, okay. les Una vez es que todos nos pregunta. hemos respondido, vamos a dejar sí. las preguntas boca abajo en el, esta parte. ¿En qué caso En este? cualquiera, no importa, porque eso okay, el croupier lo boca. ordena. Bien. Y ahora las vamos a ordenar de menor a mayor. ¿Sí? Bien. De menor a mayor. ¿Por qué? Porque si las respuestas creemos que todas se han pasado, si todos son números muy altos, podemos uh -huh. apostar a que todas se pasan. ¿Sí? Que ah, ninguna es correcta. De antes, después, no, después. Después ah. de ver la respuesta, todos podemos apostar. Entonces las vamos a ordenar de menor a mayor. Yo puse un 8%, oh. un 46% y un 32%. Me parece que me fui. Abajo tenemos cuánto pagan. sí Entonces okay. cada uno puede decidir cuánto creen que es lo que se paga. Yo la verdad que tengo dudas. Entonces voy a apostar acá y voy a apostar acá. Bueno. Yo voy. Se puede apostar también, si sí, creemos, si estamos jugando a varios, se puede apostar al negro, paga menos, se puede apostar al, y al se rojo. ¿Se pueden tirar paga todas menos. las fichas a uno? Todo a uno. Yo sí, me la claro. juego por mi respuesta, va. Eh, yo me la juego una por boy y una por Clara y por mí. Ahí ya. va. Ahí va, ahí va. No <risa> por menos puesto, <risa> ¿no? no. Y 46% de la población. Que viendo el eh, porcentaje de ustedes, dije, me, no, me parece que fui, mucho fui. juega con eso este juego, de los promedios. Por eso la respuesta del medio es la que menos paga. Siempre. Ah, bien, bueno, bien la respuesta correcta ah. es 9% oh, y reganaste! ¡Ay, no! Eh. ¡Reganaste! <risa> Japón ocupa el primer puesto de un casi un tercio de población mayor a 65 años Entonces, la no? respuesta correcta ¿Repego? es mía Yo me llevo una ficha Y además, como aposté 3 a 1 Me llevo, habiendo apostado 1, me llevo 3 ¡Me encanta! También encantó. se llevo 3 y yo nada, los sí. aplausos Queda ahí Y retiramos Muy bueno, es muy divertido es muy divertido Y Las retiramos Vegas Baby, así se llama este mm -hmm. juego Para los que se quedaron entusiasmados del otro lado eh, Lo pueden conseguir en la tienda En nuestra tienda digamos. está Lo pueden comprar tanto con nuestra página web Como ir directamente a nuestra tienda Y es más divertido porque además se llevan mi asesoramiento Muy bien Y, y se un poquito. Y si bueno, si te gustó sí. Feliz cumpleaños Ay ¿Esta ¡No! Sí Ay, es Sí. Vegas, pero vamos a jugar acá con los chicos. Sí, nos vamos a juntar a jugar. Sí, sí no. además son varios. Pueden jugar mal, pueden armar equipos, pueden jugar Olvidar. todo. muy, muy, muy Se bonito. viene, ¿Viste? se viene. El que perdió, se llevó el juego. <risa> ¡Excelente! No, Gracias, pero no perdí, que amigo. vos habéis apostado... ¿Una a la mía? Claro ah, yo, claro, o sea, claro, claro Vos yo te, yo llevaste, te llevaste tres Te llevaste tres monedas Que ahora puedes usar de vuelta para pasar Pero me encantó Muy bueno Pero muchas gracias no, Gracias bro. a, todos a los aquí aquí de que de refresquemos la, la invitación para el sábado? Este sábado eh, A partir de las 15 horas bien. En Luján Joven Que si quieren está en Roque San Espeña Y Chile de Luján Justo sí, enfrente de en la, la casa rotonda del futuro, En la Casa del Futuro Que es justo, digamos Enfrente de la rotonda De los bomberos A partir de las 15 Pueden ir ahí Vamos a estar tanto aquí Dragones, Neptuno Y los chicos de Mendoza poniendo todas nuestras ludotecas para pasar una tarde copada y inolvidable. No Me encantó. Lindo, excelente, gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias de nuevo y a todos los siempre. chicos de Dragón por el regalo. Vamos a seguir